Le es bunyi Bueno, primero que nada, feliz día del padre Si algún padre ve esto, feliz día También a mí me tienen que regar, A mí también me tienen que dar un regalo Soy papá, tengo 18 hijos y 18 hijas No, igual poste Me considero como un padre para ustedes Porque es como que escucho mis problemas Yo les doy consejos Así que bueno, soy su padre adoptivo no tengo internet, no tengo internet, o sea no puedo hacer nada eh, Solo tengo la tele, que solo están los canales de aire de Argentina como Telefe Además quise hacer este video porque quiero hablar cara a cara con ustedes Que hace rato no hago eso eh, Bienvenidos a volumen 3D Vamos a ponernos Domingo. El rey de alrededor no es macho Es solamente un borracho Ya que, ¿Qué estuvieron haciendo? Eh. Odio a la red provinciana ¿Por qué? La odio porque sí. eh, literalmente la veo como una <risa> Porque desde que empezó a subir de su escritorio así de golpe La está chupando <risa> las medias a Pedrito B.M. Literalmente y y eso no es lo único que me enoja, me enoja la antigüedad que tiene en YouTube. Ay, hablé como adulto, ñac. O sea, no lleva más de un año, se rompió dos huevos y hizo suscriptores, en tres días tuvo esa cifra y yo que me estoy literalmente, ay dios, lástima que lo tengo que censurar, me estoy rompiendo el oh, c subiendo video, editando, todos los días pienso para hacer un video, me esfuerzo para editar lo más rápido que puedo para que ustedes tengan un video a la semana aunque sea. Y tengo mil suscriptores, no estoy diciendo que los odio o que se yo, estoy diciendo que ese esfuerzo de literalmente 8 horas, eh, a veces 12 horas editando, decía, te duele la espalda, te duele el cu**o, okay. te duele todo, te parece que trotaste 10 kilómetros, si lo ven de esa manera me merezco más suscriptores, y bueno a mí me encanta hacer videos, o sea no es que lo odie no, me encanta hacer videos porque es como que es lo que me mantiene ocupado porque literalmente no hago nada en todo el día Bueno, ya que es víspera del Día del Padre, tengo que preguntarme unas cosas como, a ver, los abuelos. Hay algunos abuelos que, que son tiernos, que algunos son unos forros, algunos te cuidan, algunos están vivos, algunos están muertos, no <risa> Esa es la vida de los abuelos, algunas personas lo ven así, pero yo lo veo con otros ojos A cualquier abuelo que se encuentre en la calle ahora mismo, ahora voy a salir y le voy a preguntar a alguien Díganle, ¿cuántos hijos tenés? Pues como 50 Y la respuesta varía entre 7 y 12 hijos ¡Ah, reconejo! Esas 12 personas son unos cochinotes que la pasaron muy bien en su luna de miel a ver. ¡Gracias! me, watch me, watch I'm going to be ready, I'm going to be I'm going to be I'm going to a ready Se lo sabía todo Don't trust me when I say I'm maybe I'm more right Maybe I was too suja Demon never get back No Don't trust me when I say I'm baby I'm more right Maybe I was too high No sé por qué me estoy cebando si ese tema es lento, es este Don't trust me when I say I'm baby I'm alright right Baby, I was just too high. Copyright de mi oh, yeah. Y puedo ver mi propia imagen. Descubriré cuán grande es mi futuro. Quiero saber qué me sé. No sé qué es lo que me falta. Porque mami, tengo tu amor. Ahora siento que la No yeah. un amor Estoy más triste que un tango. ¡Basta! ¡Basta por favor! ¡Te lo pido! Voy a cortar esto, voy a pasar el archivo otra vez. Esta es la segunda vez que paso el archivo. Eh, me veo más lindo así. ¿Por qué no grabo así? bienvenidos a una nueva misión de Volviendo con Frandom. Bueno, creo que no tengo más nada que decir. Este video va a ser muy corto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Perdón por no subir videos la semana pasada. Pero también, o sea, tenía amigo problema. No tenía internet. Grabé un video antes de este. Pero estuve 40 minutos. O sea, no les miento. Estuve 40 minutos grabando. Y no se guardó nada. En los comentarios no puedo leer porque no tengo internet. Les centro la c. Sean felices. Mándale saludos a sus abuelos y a sus padres y a sus madres. Bueno.